Buenas tardes, mi nombre es Manuel Maroto y os doy la bienvenida a este webinar titulado Copywriting para vender más y mejor. Esta acción forma parte de los recursos y servicios que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía pone a vuestra disposición en la plataforma Andalucía Conectada. La intención es la de acompañar tanto a los agentes públicos y privados eh, de nuestra región, eh, a dar un impulso a la economía digital. Para el webinar de hoy tenemos a un docente más que experto, Damián G. Ponce, que es doctor por la Universidad de Málaga en Comunicación Estratégica y está dedicado profesionalmente bajo la marca Mercenarios de la Comunicación al marketing digital, el posicionamiento SEO y SEM y a las estrategias de contenidos y de transformación digital adaptadas a pymes. Además de podcaster, es escritor tanto en el ámbito universitario, con artículos y libros sobre comunicación y nuevas tecnologías, como en el ámbito literario, con novelas de ciencia ficción y ficción oscura. Bienvenido también, Damián. Gracias. Te voy a dejar al, al, al frente. Y si te parece volvemos a vernos al final de tu exposición sin antes, un par de cosillas antes, eh, durante el webinar podéis intervenir en el momento que estiméis oportuno, ¿de acuerdo? Y podéis hacerlo bien escribiendo vuestra consulta en el chat de Zoom o activando el micrófono preguntando directamente de viva voz al, a, a nuestro docente experto. Eso sí, entre tanto, como acaba de pasar además, para muestra decir que, que un botón, eh, por favor, tener silenciado el micrófono para no distraer al, al ponente, pero en el momento que queráis intervenir, los, lo activáis y adelante. Y por último, eh, a través del chat, eh, hacia el final del webinar, os vamos a dejar un enlace para que podáis, por favor, rellenar la encuesta de satisfacción, que es la que nos ayuda a, a, a ir mejorando de manera continua, de acuerdo, y lo haremos al final del webinar. Pues nada más, todo tuyo, Damián. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar, soy Damián, también Ponce. Eh, como ha dicho Manuel, me especializo en comunicación, en todos los ámbitos de la, de la comunicación. Y bueno, me invitaron a comentaros en este, en este webinar sobre eh, copywriting, las técnicas y qué es el copywriting para vender más y mejor. Eh, como os ha dicho Manuel, me podéis preguntar a través del chat o me podéis preguntar a través del audio cuando queráis, ¿vale? Y luego al final podemos recapitular alguna cosa que no haya quedado clara o que, en la que queráis que profundice un poquito más. Mi intención también no solo es hablaros de todo este tema sino también charlar con vosotros de este tema. En cualquier momento me podéis decir, pues mira, mi proyecto, mi negocio es este, ¿cómo adaptarías tú estrate esta estrategia porque voy a ir enseñando diversas, cómo adaptarías tú esta estrategia a mi negocio o cómo podría plantearlo, cómo se puede enfocar, porque hay muchas formas de enfocar el copywriting. Copywriting, aunque tenga la parte de writing, no es solo eh, escrito, también puede planearse para hacer podcasting, se puede planear para hacer vídeos, anuncios, etcétera. Hay un montón de aplicaciones que tiene el copywriting en sí así que bueno dicho esto eh, que me podéis preguntar me podéis consultar y vamos vamos entrando en materia en primer lugar os comento el índice que vamos a seguir de esta clase de este webinar primero obviamente tenemos que hacer tabula rasa no todos tenemos los mismos conocimientos así que vamos a ver qué es el copywriting qué utilidad tiene ¿Vale? porque copywriting es el nombrajo que se le pone en marketing digital, porque ya sabéis que todo en inglés mola más eh, para eh, ciertas técnicas de escritura y de, y de crear. Bueno, ahora veremos la definición y, y nos atendemos a ella. En una segunda parte vamos a ver estrategias y recursos para ese copywriting, el principio honesto, el storytelling como estrategia el bucket brigade o el sentido coloquial, el app el agree, promise, preview, el acuerdo, promesa y la vista previa. Luego lo vamos, vamos a ver esas técnicas adaptadas. ¿vale? En la tercera parte veremos el y tú que vendes. Aquí sobre todo es más interesante que me preguntéis también, que me digáis, mira yo me dedico a esto, tengo este proyecto y le damos una vuelta. ¿Cómo se aplica a los diversos sectores? ¿En qué redes sociales o cómo se puede enfocar a en las diversas redes sociales? Daré un par de consejos. Eh, tengo por ahí salpicados algunos cuantos ejemplos. Unos son míos, otros son de campañas que están en marcha o han estado en marcha. Si tenéis o conocéis alguna que os llame la atención, pues me la pasáis, la buscamos, la comentamos para analizarla un poquito y ver qué han utilizado para ser efectivos. Veremos el. Marketing en emailing para aquellos que hagan eh, este tipo de, de estrategias de llegada a, a su público objetivo y las campañas y productos, cómo se pueden gestionar con eh, copywriting. Y por último, pues os daré unos cuantos consejos de copywriting por un copywriter. Digamos que yo me dedico, en parte me dedico a esto, parte de las cosas que hago eh, en mi día a día Muchas de ellas tienen que ver con el copywriting aplicado y lo aplicó sobre todo en pymes. ¿no? Los ejemplos más notorios normalmente siempre son los que vemos en, en grandes empresas, los que vemos en grandes campañas de publicidad, pero no olvidemos que todo esto se aplica igual, de igual manera se aplica a la pyme. ¿vale? Así que, introducción. Bueno, atraer a través de los clientes siempre ha sido eh, una labor difícil Vale. Digamos que el objetivo final de toda empresa, eh, de todo negocio, de todo proyecto, al final es vender. Ya esté eh, vendiendo productos, vendiendo servicios o esté vendiendo su propia marca, está haciendo un branding. Atraer, eh, hacer atractiva la marca y poner en valor aquello que ofrecemos en el mundo digital, que también en el mundo offline. Eh, cada vez es más competitivo. Antes eh, no tenías tanta competencia, ahora tienes dos bancos de competencia. Si tú tienes un negocio a pie de calle, tú puedes salir a la puerta y decir, mi competencia es aquel, aquel y aquel. Pero a lo mejor la competencia online es distinta. Puede ser Amazon o puede ser que tú, con tus competidores estén mejor posicionados que tú. Para todo esto sirve, entre otras estrategias y otras técnicas, también sirve el copywriting. Ahora vamos a ver, pues, poquito a poco, cómo, cómo irlo utilizando, cómo se puede ir implementando. ¿Vale? Si me disculpáis un segundo, voy a cerrar esta puerta que tengo yo aquí al lado, que si no va a entrar ruido. Con espacio para que entres al Galgato, que sabéis que son los reyes de internet. <coughs> Muy bien. Los objetivos eh, de, eh, hotelero, playa. Eh, hotelero, playa. Buah, ahí hay, Mario, ahí hay muchísimas estrategias de, de copy que se han usado y que se pueden utilizar. Eh, así que podemos pensar algunas, desde luego que sí. Eh, objetivos. Bueno, pues queremos como objetivo entender qué es el copywriting para, digamos que para focalizar y que todos entendamos lo mismo mediante la definición y algunos ejemplos, comprender el potencial que tiene mediante un copy. Eh, aquí os voy a hacer la distinción, ¿vale? Vamos a hablar de copywriting y a veces por abreviar voy a hablar de copy. Por copy se entiende dos cosas. A la persona que se dedica a esto, ¿vale? Un copy, un copy, ¿vale? El copy y también se entiende al al guión o a la estrategia de copywriting que se ha plasmado ya por escrito, eh, también se llama copy eh, os comentan por aquí, típica tienda de barrio de venta al por menor eh, de ropa de caballero y señora enfocada a un público bastante mayor, de 50 para arriba sobre todo 70 y 80 años estupendo, pues mira, me lo voy a ir apuntando para poder porque hombre, yo me he traído mis ejemplos pero lo interesante también es aplicarlo a lo vuestro, ¿no? Vamos a ver sector hotelero playa de Mario sector vale. Aceite de oliva virgen extra Bien, bien, nos está, estáis animando, eso me gusta. Campos de golf, AODEM, eh, concesionario de vehículos, furgonetas adaptadas, la furgo del abuelo, ¡qué bueno! ¡Qué buen nombre! Heladería pequeñita. Bueno, yo os voy a dar, os voy a dar técnicas y cosas que se utilizan en el copywriting para que a, a, eh, eh, podáis captar, para po llamar la atención y poder traer, ¿no? Atraer. Centro tecnológico del plástico. Toma ya. Esto es muy interesante. Negocio familiar. Restauración, comida casera. Muy bien. Fíjate, carnicería y comida casera. Tienda online de productos de alimentación. Fertilidad y reproducción asistida. Un negocio B2B. Tenemos fábrica y tienda de armarios y vestidores. Bien, bien, bien. Alguien tiene el micro por ahí y ha zumbado. Viajes de negocios. Muy bien. Administración pública orientada a emprendedores. Fíjate que, que para emprendedores hago yo consultorías. Y a veces se recomiendan técnicas como esta o algunas que están eh, más adaptadas a su sector, etcétera, eh, Raquel. Bien, bien, he ido tomando nota, he ido tomando nota, la tengo aquí delante, ¿vale? Iremos viendo cómo lo podemos adaptar, también las ideas que os vayan surgiendo conforme hablemos de esto. Museo y fábrica de chocolate bio gourmet, de suministro ético en Mijas Pueblo. Eli me acaba de dar hambre. Esto no se hace. <ríe> Primera excursión escolar de la nueva normalidad. ¡Qué chulo! Tropeladora, fábrica de chocolate y de gourmet, Toma ya. ¡Wow, me encanta, me encanta el concepto. Me gusta mucho el concepto, está muy bien y, y da, da muchas ideas. Estupendo. Y, y después de comer y ya cerca. De nada, ya ves, Eli. <ríe> Muy bien y eh, el otro objetivo que tenemos es entender los procesos digitales que son continuos que no vale lo que hagamos una vez no vale para hacerlo siempre hay que adaptarse mucho y hay que irlo variando vale eh, y adaptarnos a las tendencias porque también existen tendencias en copywriting no son lo mismo las comunicaciones eh, que nos encontramos ahora mismo en Facebook tanto en su publicidad como en sus posts que las que hay en Instagram en Twitter o en cualquier otra red social que las que había hace seis meses e incluso tres, ¿vale? Todo varía, varía mucho, el formato de comunicación y el, y el formato eh, en el que se plantea la información para que ésta sea eficaz, porque si tú estás planteando una estrategia que ya no se lleva, eh, te van a descartar automáticamente, porque no estás adaptado, no estás hablando nativo, no estás siendo relevante. Aquí jugamos con el copywriting, se juega a la relevancia, a que tu comunicación no sea una comunicación más, no sea un flyer, no sea un toma, está en mi negocio, cómprame. Sino que tú tienes que ser útil para tu cliente. Tienes que ser eh, relevante y poder aportarle algo eh, a través, en este caso, a través de las estrategias de copy. No, eh... hay, que... ¿Me mandaron la... hay un micro abierto. Mónica, creo que me es echar el tuyo. Ahí está. Gracias. Agencia de diseño y marketing, viendo a mis clientes en su comunicación, pues mira Juan, ahí compartimos sector. Muy bien, pues entramos en materia después de esta plante este planteamiento. Como he dicho, algunos lo podéis conocer ya, otros más o menos, Así que yo planteo una definición, yo planteo, digamos, una tabla rasa para que todos partamos del mismo sitio. Ahí estamos. Pues ya está, todo esto siempre es de ayuda. Bien, definición del copywriting, ¿vale? Es la capacidad de crear y escribir textos persuasivos, dicen, ¿vale? Textos persuasivos con una finalidad comercial, sobre todo en el ámbito online. Existe el otro copy, que es el, el copy... Eh, digamos para la el mundo offline que se plantea se plasma en otro eh, tipo de dispositivos pero de lo que vamos a hablar aquí yo no voy a enfocar mucho al mundo online que es eh, que es en lo que nos vamos a centrar pero mm, las estrategias se pueden adaptar de acuerdo bien primero el copy el copywriting es escritura persuasiva pero no manipula no miente solo expone de forma convincente y siempre veraz, ¿de acuerdo? No te va a vender un Rolex, un Rolex, perdón, no te va a vender un reloj normal y corriente, te va a decir que es un Rolex, sino que te va a enseñar las ventajas de tener ese reloj y no un Rolex. Te va a enseñar la ventaja de venirte a un pequeño hotel de aquí de la costa en lugar de irte a un lugar masificado. Te va a plantear el valor que tiene ir a un pequeño museo y fábrica de chocolate de gourmet eh, el valor que se enseña allí, el suministro ético de todo lo que va eso para aprender, no solo vas a conocer el chocolate, el chocolate lo conocemos todo el mundo pero no toda la implicación que hay detrás estás dando un valor añadido estás creando un, una persuasión, eres convincente, tienes que ser veraz tienes que aportar eh, realmente datos que son verdad Así que el copy no exagera, el copy hace que te fijes en un proceso o en una parte particular, ¿vale? Esa es una de las pequeñas cosas que te enseñan, como decimos en primero de publicidad, te enseñan que la publicidad no miente, la publicidad lo que hace es enfocarte en un aspecto particular. Tengo un minutilín por ahí. Bien, entonces tenemos eh, que es mmm, que no manipula, no miente, es convincente, somos, vamos a tratar de ser convincente y eh, ser en fin, eh, realmente ser veraces. Pero hay más cositas. Hacemos una propuesta de valor. Apelamos a distintos beneficios para el cliente. Apelamos a la emoción. Apelamos a la lógica. Apelamos al desafío. vale Hay muchas estrategias. S eh, puedes poner en valor muchas cosas. Puedes decir que tu hotel... El, eh, el beneficio que tiene entre otros es que es el más barato pero también puedes decir que el emplazamiento donde está es distinto que tienes un beneficio distinto o que vas a sentir el lugar de una forma distinta Mónica tienes el micro abierto otra vez ¿Vale? Se suele decir que si planteas un argumento lógico se puede responder con lógica pero si planteas un argumento emocional, no lo puedes contrarrestar con otra emoción porque normalmente es una emoción distinta o, o que está muy contrapuesta y puede ser negativa. No digo que lo enfoquéis todos desde la emoción, pero a veces es, es un valor muy incontestable. O el desafío, el atrévete. vale, es, es un valor muy bueno, es un valor que apela al haz algo distinto, sal de tu rutina. ¿Vale? Aquí estamos utilizando una serie de triggers, de gatillos, de emociones, de sensaciones para intentar trasladarlas a, a ese que todavía es cliente potencial vale para que finalmente diga, venga, voy a hacerlo, yo quiero eso, voy a ir a este hotel que me está dando sus características o voy a ir a este y me está prometiendo una experiencia. Si vendes una experiencia en lugar de una serie de recursos lógicos, estás ganando mucho, estás haciendo hincapié en algo que no suele ser contestable eh, y se va a encontrar menos trabas eh, en, el, en un primer momento de cara a la experiencia, de cara al argumentario que estamos planteando para el cliente. No se escribirá desde cero. Primero, como hemos hablado con Mario justo antes de empezar la clase, tenemos que estudiar al cliente, tenemos que saber ¿Quién es nuestro cliente potencial? Averiguar qué es lo que quiere y cómo llevarlo hasta ello. No partimos desde cero. Esto no es como un, un, un cliente con el que empecé una vez que vendía neumáticos, ¿vale? Ya está, vendía neumáticos. Y, y yo le, le pregunté, pero eh, ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente ideal, potencial? Todo el mundo. Tú a ver, todo el mundo, todo el mundo no va a ser, ¿no? sí, sí, sí, todo el mundo es mi cliente vamos a ver, vamos a ver, yo no tengo un coche ah, bueno, vale entonces tú no, vale, venga y a partir de ahí, tú como profesional, tú sabes quién es tu cliente, tienes una segmentación hecha sabes eh, a quién esperas y quién es la mayor sí. parte de personas eh, a las que esperas sí. ver ¿Sí? ¿sí? ¿hay alguien con el micro abierto? Sí. Eva y hay otro, hay, hay, hay alguien más. Ahí está, granada select Bien, pero ojo, puede que tú tengas muy claro tu cliente y quieres, quieras llegar a más clientes diversificándote. Bueno, pues hay que adaptar tus estrategias. vale No es lo mismo eh, vender un coche a un caballero de 45 o 55 años que el primer coche de un chaval de 20 que alguien que ya está muy trillado necesita cambiar el coche y, y no va a plantearse ciertos aspectos y, o, o va por su cuarto hijo, esto le ha pasado a un amigo mío, y dice no, no, no, ya no quiero yo este coche, quiero algo más seguro, algo más familiar. ¿Vale? La estrategia se adapta y vosotros tenéis que adaptarla tanto al producto como al cliente al que os vais a dirigir, ya sea vuestro cliente tipo o porque queráis abrir mercado e ir a otro tipo de cliente. Así que tenemos que estudiar muy bien al cliente para saber qué estrategias vamos a adaptar. No todas las que yo voy a mencionar eh, aquí nos valen para todos los clientes. Algunas nos valdrán y otras no. Así que tenemos que eh, podernos adaptar a ello también. El copywriting también informa, porque al informar aportamos valor. Empatiza, porque te pones en el lugar de tu cliente para poder saber qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Y escucha. Nosotros no lanzamos una comunicación a lo loco en plan, esto es lo que la gente quiere. No, al contrario. Nosotros vamos a investigar antes, antes de empezar a hacer nuestro copy, vamos a ver qué es lo que se está haciendo ya y cómo se está vendiendo para intentar plantear algo distinto, algo que llame la atención. ¿Vale? Eh, Ángel, comentas que venta y reparación de informática. Estupendo. Ay, hay, un, hay un par de cuentas de TikTok que lo están haciendo muy bien, que son eh, un planteamiento distinto del copy eh, de cara a vender eh, o a informar sobre, sobre productos de informática, por ejemplo. Luego voy a ver si lo encuentro. <ríe> y también transforma, eh, transforma al lector. A una persona que se topa con vuestra publicidad, se topa con vuestra fanpage o con vuestra cuenta social. Eh... A ver, un momentito, Mario. Saber quién es el cliente y saber cómo llegar a él. No averiguar dónde está la búsqueda del servicio por nuestro cliente objetivo. Bueno, a ver, cuando nosotros vamos a plantear el copy y vamos a lanzar un copy, tenemos que, ya sabemos qué mecanismos o a través de qué canales los vamos a ofrecer ya sea un cliente que ya tenemos porque tiramos de base de datos o porque nos vamos a dirigir eh, por distintas redes sociales o por ejemplo eh, vamos a implementarlo como parte de nuestra estrategia, estrategia de SEO o de nuestra estrategia de SEM que es publicidad pagada en Google. Claro, eh, es que hay muchos datos que tenemos que averiguar. Aquí me estoy centrando sobre todo eh, a la hora de crear el copy, pero sí. Eh, ¿Dónde está la búsqueda del servicio por parte del cliente objetivo? ¿Cómo? Pues, eh, por una parte, investigaremos las redes de acceso que hay a nuestro producto. Tenemos Google, por un lado, el posicionamiento orgánico. Tenemos el SEM, el posicionamiento mediante marketing eh, eh, pagado a Google. Es decir, son los anuncios que salen en la búsqueda. Y también tenemos las redes sociales, que son los grandes ámbitos de entrada. Si ya tenemos esos clientes, porque ya han sido clientes nuestros o estamos fidelizándolos en, en proceso de fidelización o ya están fidelizados, tenemos una base de datos con esos clientes a los que tenemos que plantearle un copy de otra manera para volver a atraerlos. Como decía, el copywriting también transforma, transforma a ese lector que se encuentra con tu información en un cliente potencial y al cliente potencial en una venta. Y la venta en un cliente fidelizado y recomendador. este es el viaje del inbound marketing, ¿vale? El inbound marketing es lo que todos los pasitos que hay, desde alguien que tiene eh, esa necesidad, que quiere ese producto, hasta aquel, es todos esos pasitos, hasta aquel que ya está fidelizado, que ya te ha comprado o ya tiene tu producto y además te recomienda, ¿vale? Son esos pasitos, es convertir al lector en cliente potencial, es decir, alguien que desarrolla ya interés y empieza a buscar muy activamente tu producto o servicio eh, y al cliente potencial en venta porque si lo está buscando es que lo quiere adquirir y la, esa venta en un cliente fidelizado que te pregunta por más productos o que tú le puedes ofrecer más a través del correo, a través eh, de mm, redes sociales específicas para clientes, etcétera, como por ejemplo grupos de Facebook. Una prueba del valor del copywriting, ¿vale? Esto, esto fue un cambio que hizo, que hizo Ikea. La prueba primera, coge aquí tu carro, ¿vale? Ya está, coge el carro. Eh, después de una serie de campañas, Ikea apostó por meter comunicación en toda la señalética que tenía. Y en parte de esa señalética eh, dijo, no, es que quiero que cada señal, cada eh, cartel que yo ponga, incluya un mensaje para ir reforzando, ir trabajando al cliente en todos los pasos desde que llega hasta que se va. Eh, después de pasar, obviamente, por caja. Entonces, colocó carteles eh, con un mensaje. Inspírate, para tocar y probar necesitas tener las manos libres. Haz tu compra más cómoda cogiendo este carro. Toma a cambio. Y son cuatro renglones, ¿eh? Coge aquí tu carro. Coges el carro. Chimpón. Y vas a tu bola. Pero aunque no te cale el mensaje y tú digas, oh, sí, me siento inspirado cogiendo el carro, ¿vale? Seamos, seamos honestos. Me siento inspirado cogiendo el carro. Bueno, va. Pero si sí puedes coger y, y decir, bueno, vale, sí, tener manos libres. Están pensando en mi comodidad. ¿Vale? Fíjate, y lo han señalado en negrita. Haz tu compra más cómoda. Eso es como si en tu negocio pones un cartel de, eh, de no pierdas el tiempo buscando, pregúntanos y te indicamos lo que necesitas. ¿Vale? Es, eh, la señalética parece una tontería, pero poner un cartelito, dos cartelitos con un buen mensaje eh, puede hacer que el cliente adopte otra actitud, porque hay clientes que entran en un negocio o buscan un negocio de una forma defensiva, en plan, ¿qué es lo que me quieren vender? El copywriting puede tener un efecto apaciguador de esa defensa y puede hacer que eh, se plantee de una, de una forma distinta. No, no estoy aquí solo para venderte, estoy aquí para ayudarte. Ya lo están planteando de una forma distinta. Disculpad, un, un poquito de agua. Hidrataos, importante, hidrataos. Juan, tocar y probar, exactamente. Cuando tú incluyes el tocar y probar, estás abogando por una estrategia experiencial. No le estás planteando los beneficios de tu producto. No, le estás diciendo, le estás diciendo, experimentalo y verás la diferencia eso se puede adaptar a muchos, a muchos tipos de, de negocios, ¿vale? Por ejemplo, eh, tenemos aceite de oliva virgen extra por ahí, hombre, ¿qué mejor hay? ¿qué mejor hay? que probar el producto, o sea, y además aquí en, en, en este país somos unos entendidos en aceites, ¿eh? y más en Andalucía, o sea, somos unos entendidos, aquí te dice este aceite es muy fuerte, es de primera prensa, pica. ¿De qué uva es? Porque aquí ya entramos con. ¡Puf! palpare y sentir la experiencia. Exacto, Hermelinda. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los valores eh, y donde más se la juegan muchos restaurantes, por ejemplo, es en el tipo de aceite que utilizan. Aquí somos unos entendidos. ¿Vale? Estoy, estoy mirando para ver. ¿De dónde, ¿De dónde adaptar más, más, más ejemplos? Por ejemplo, eh, en carnicería, bueno, en carnicería tenemos ahí un, también uno de los grandes ejemplos, la cantidad de variedad de tipos de carne distintas, de recursos, de preparaciones, el pregúntame, yo te asesoro, ¿qué es lo que quieres? ¿Carne para qué? Tú sabes que el cliente, hay algunos que ya vienen con la compra mentalmente hecha, ponme esto, esto y lo otro. Y hay otros que te dirán, ¿y para un estofado qué me recomiendas? Y tú, que tienes? tienes un bagaje y tienes tu experiencia, dices, de mira, te recomiendo esto, por esto y por lo otro. Y si no, mírala. Te enseñas, te enseñas la carne. Hay gente que incluso hace pequeñas, pequeñas degustaciones y quiere introducir un. un un producto nuevo o que regala pequeñas muestras para que la, la prueben porque a veces la muestra hace mucho más que 10 argumentos no quiere decir que hagáis muestras de todo pero que sepáis eso que el punto experiencial como, como estaba comentando Juan, como estaba comentando Ermelinda, el punto experiencial es muy importante el ejemplo que se ha puesto en los neumáticos ¿qué vas a hacer? ¿sobar el, ne el neumático? madre mía se te ponen las manos pero pero, eh, a ver, que me cede. funciona muy bien vender el producto con una receta. Exactamente, Juan. Sí, sí, sí, sí. Funciona muy bien. De hecho, yo tengo cuatro carnicerías en mi barrio y voy solo a una. Y a mí me gusta mucho cocinar, son muy cocinillas. Y me encanta cocinar. Y hay cuatro carnicerías que son además la típica carnicería de toda la vida. ¿vale? Cada una tiene un público distinto. Hay una a la que viene gente incluso del palo a comprar. Hay otra que es la típica del barrio que está aquí a pie de calle y es, la, es el que te coge el recado y sabe que el jueves vas a ir a por X cosas. Y en cambio, luego hay otro tipo de, de carnicería que es a la que yo voy, pues que te ofrece productos distintos, que tiene elaboraciones nuevas y que te vende las cosas con una... Eh, no solo con una sonrisa, sino que además te dice ¡Ay, mira, prueba esto con tal cosa! Y claro... Eh, y claro, ahí tienes eh, un montón de, de posibilidades de fidelizar a los clientes. A la vista está que yo ya le encargo. Otra de las cosas que hay es la fidelización poniéndolo muy fácil. Muy, muy fácil. Eh, por ejemplo, la carnicería a la que yo voy, eh, lo que hicieron fue no te molestes en hacer cola. Hazme el pedido por WhatsApp y te vienes y lo recoges. Y como mecanismo para fidelizar, además nos mandaron, fue un pequeño ejercicio de copy, Antonio es muy bueno en lo que hace Antonio es el señor carnicero hizo una, un par de fotos y, y, y se inventó un pequeño texto, o sea un copy ¿vale? y ponía eso no te molestes en hacer cola mándanos un whatsapp, recogemos tu pedido y cuando vengas solo tienes que pagar y llevártelo e incluso implementó pago por PayPal y podías pagarlo por PayPal o por Bizum y ya es que era es un click and collect desde tu casa te dicen la cuenta lo pagas y te lo llevas y además con las primeras compras que hacías por WhatsApp creo que fuera, eran con las cinco primeras compras que hacías por WhatsApp y pagabas por Bizum o pagabas por PayPal mmm, te regalaban algo era mmm, 50 gramos de jamón mmm, cachito de queso, una, una tontería o algún producto para que lo probaras. Eh, hemos hecho este aliño <coughs> al curry, eh, hemos hecho este secreto al limón con ajito. ¡Ay, qué hambre! <risa> ¿Vale? Y eh, pues te da un motivo más. Y todo eso me llegó a través de un WhatsApp. O sea, podemos hacer copywriting en WhatsApp. ¡Tachán! El copywriting vale para todo. Sí, en Carrefour. Es verdad, Alfredo. Eh, Carrefour en la sección de pescadería y carnicería y en, en mi caso por ejemplo en mi barrio pasa mucho en Mercadona ¿vale? que eh, eh, que las además yo me llevo muy bien con todo el personal de Mercadona y entonces lo de que tengo una merluza para que hagas un en blanco para que hagas uno no sé cuántos que tal y cual has probado esto, has probado lo otro mm, y siempre tienen una receta siempre tienen una recomendación y y si no, es que te lo plantea vamos, es que te están vendiendo el producto ya con algo, con, con un pequeño argumentario que parte de ellos, de ellas, eh, te dicen, no, no, no, este salmón está preparado para que tú lo hagas así, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Claro, a mí ya me están vendiendo el plato, no me están vendiendo el producto, me están vendiendo el plato, ¿vale? No funciona con todo el mundo, ojo, ¿vale? En el caso de la OVE hemos probado de todo lo que hay de rescatar. Instagram y Facebook han reducido el alcance. Sí, lo han reducido otra vez, Joaquín. Lo han reducido. Eh, ¿Merece la pena entonces seguir trabajando contenido de calidad o soltar pasta directamente? Vamos a ver, en, eh, Joaquín, para Facebook, hay dos cosas que funcionan ahora más que las fanpages que han estado funcionando hasta ahora. De hecho, bueno, hace en 2015 soltaron el pepinazo gordo eh, que recortó el alcance orgánico un 95%. Ahora han hecho otro recorte porque lo que quieren es que pagues publicidad. Pero lo que más funciona en Facebook ahora mismo eh, son los grupos. Los grupos incluso creados por empresas, a, a gente que le dé like a, la, a tu página. Entonces tienes que pensar un argumentario, un pequeño eh, beneficio de estar en, en ese grupo y que les llegue información. Te llega antes información de un grupo a tu muro, al timeline de tu muro de Facebook, que, eh, al, que por ejemplo, al... Que, por ejemplo, a una fanpage, ¿vale? La página de un negocio. En redes sociales, no mucho, en un blog, podcast, etcétera, sin duda. Eh, en fin, aquí tenemos un montón de cosillas que podemos ir explotando. De nada, Joaquín, ya ves. ¿Vale? Eso, hacedme preguntas, ¿vale? <ríe> que yo aquí empiezo a cascar. ¿Qué utilidad tiene el copywriting? Aparte de todo lo que os estoy soltando yo ya. Pues para productos, yo siempre recomiendo, no describas eh, el producto. No se vende solo, ¿vale? no se vende las características solas del producto, se hace una propuesta de valor, sobre todo de forma persuasiva. Esto eh, a ver, a ver, a ver, lo tenemos aquí en el, en el chat hace un momento. Eh, reparación de informática. Ángel, me encontré una publicidad muy bestia, muy buena. De, de las gráficas de NVIDIA que no te hablaban eh, creo que era de la 3080 o algo así eh, no te hablaban de lo buena que era la gráfica, de los pedazos de gráficos que podías ver, lo rápida que eras ir viendo lo poco que se calentaba te decía, mira los juegos como nunca los has visto antes no se trata de que tú le digas eh, a ver grupos son más potentes que los anuncios pagados. no eh, los, que los anuncios no que la información que tú pongas en un en un post normal de facebook él eh, no que eh, trabajando muchísimo con los grupos Sí, efectivamente es que es una de las cosas orgánicas en facebook que mejor funciona, que son los grupos vale los grupos y la publicidad en facebook es lo que más tira antes que una que un post puesto en tu fanpage los grupos funcionan muy muy bien pues eh, comentaba el ejemplo del de, de el ordenador eh, Sí, hay mucha gente que mira las, las características técnicas si tú además de las características técnicas le estás asegurando una experiencia distinta ahí estamos vendiéndolo de otra manera ya no estamos diciendo, este es el ordenador más potente que vas a tener en el mundo mundial. Porque siempre va a haber sí. una gráfica nueva, siempre va a haber un, un ratón de última generación o, o una gráfica o una fuente de alimentación o una placa base nueva. No, asegúrale una experiencia. No vas, a tener, eh, no vas a tener interrupciones, vas a poder eh, disfrutar de tus juegos, de tus películas. De tu trabajo de forma fluida sin que se vayan atascando hazlo eh, eh, o sea te montamos el ordenador que necesitas y a partir de ahí ya no estás entrando en la guerra de te dejo más barata la gráfica o la gráfica tiene esto tiene lo otro estás vendiendo una experiencia y vender una experiencia es mucho más incontestable que, que vender simplemente las características técnicas de un producto y eso se puede hacer pues mediante el copy. vale eh, Lo dicho antes, hay que ser relevantes en el copy, tienes que conocer ese público al que te diriges, eso ayuda a que tu comunicación sea más específica, no te vas a dirigir igual a un público de 50 años que a un público de 60 años que a un público de 20 años. Si tu producto es para un público mayor, a lo mejor no te tienes que dirigir solo a ese público mayor, te tienes que dirigir a las personas a las que se lo puedes recomendar y que ellas le recomienden a ese público mayor. vale A hijos, a, a sobrinos. Eh, de esa manera te aseguras de llegar a público que incluso tiene menos interés en, en los formatos online. Y por último, optimiza te permite ayudar eh, a ahorrar mucha publicidad masiva apuntando de forma más específica a tu audiencia. Esto quiere decir que los mensajes sean personalizados, más atrayentes, eso hace que la calidad sea mayor. Es decir, antes de lanzar un copy directamente, piensa en cómo lo van a recibir. Ponte en el pellejo, ponte en los zapatos de tu público. Quiere mi público, Si yo soy, si yo fuera a comprar este producto, estoy interesado en este producto, ¿lo adquiriría con este argumentario? Si piensas, eh, el te gusta conducir de MV fue un punto de inflexión en ese sentido. Sí, lo fue, lo fue eh, Juan. También fue criticado, eh, pero bueno, es verdad, porque ya no te estaban vendiendo el coche, te están vendiendo la experiencia. vale. Es más, estaban apelando a, a tu emoción al conducirlo. Fijaos que muchísimos, muchísimos, la mayor parte de los coches... Eh, hacen eso, eh, venden venden la emoción de tenerlo. Mi problema es no saber identificar mi cliente potencial, mi público, mi público objetivo, conocer mi buyer persona. Porque, como todos muy bien sabemos, no todas las personas van a ser mis clientes, efectivamente. Paulo, eh, ¿cuál es tu sector? ¿Cuál es tu sector? Para ver si yo he trabajado algo de, de ese sector. No sé si lo he apuntado porque los nombres. Hidratados. Viajes de negocios, claro. Ahí tienes, si no tienes ya el público segmentado previamente, tienes que, que ver eh, quién es el que decide el viaje, qué tipo de empresa, si es una empresa, eh, qué segmentación tienes, si es una empresa grande y es departamental, si es una empresa mediana... Eh, si lo que quieren es hacer un team building eh, buscan esas experiencias para unir a la plantilla entonces eh, ahí puedes diversificar tu comunicación no tienes que dirigirte a un solo tipo de, de público lo puedes eh, dividir tus ofertas y tu copy y tu forma de dirigirte al público <coughs> si buscas una experiencia para que, eh, que una más a tus trabajadores, estás pensando en mi negocio. Si, si buscas eh, un viaje inolvidable para tus trabajadores, si estás buscando un viaje sin problemas para un congreso, estás pensando en mi negocio. Ahí puedes eh, enfocarlo a distintas necesidades de las distintas empresas y enfocar tu comunicación y ver dónde está cada empresa situada. A lo mejor te interesa hacer esa publicidad para algún tipo de empresa en LinkedIn, a lo mejor te interesa hacerlo mediante un SEO y anuncios de SEM, etcétera. Tienes que, que encontrar quién es la persona que se encarga de esos viajes también y por qué se contrata ese tipo de viaje. No es lo mismo un viaje de team building que un viaje de congreso, que eh, un viaje a, otro, eh, a otra sede, por ejemplo. ¿Dónde se puede aplicar el copywriting? ¿Vale? Porque os he hablado mucho de, de muchos ejemplos. Pues, eh, ¿dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en el mundo de la web. En las webs se aplica en la home, que es la página principal. En las landing pages, que son las eh, pequeñas páginas de venta, módulos de venta que se hacen, eh, sobre todo a las que apunta la publicidad. En páginas y descripciones de productos, en el blog. De nada, Paulo. Eh, hay muchas partes de una web donde se aplica el copywriting no quiere decir que se tenga que aplicar forzosamente en todas pero sí que eh, en muchos te estás dirigiendo a alguien en particular ya sea en la home para dar la bienvenida y asegurarte de atraer la atención de la persona o bien a la landing que tiene que ser ahí un discurso mucho más comercial o a las páginas de descripciones de productos tienes que asegurarles que cada producto tiene una descripción única y, y que es lo que están buscando cuando una persona navega en una web buscando un producto o al menos yo siempre he enfocado así al y en las páginas que he llevado con el, los clientes y sectores con los que he trabajado eh, siempre me he encontrado que la mejor respuesta es enfocar el texto eh, crear el copy de la siguiente manera no le vendas el producto en plan y este es el mejor producto del mundo véndelo como una manera de acabar con su problema, con su necesidad, porque si está buscando ese producto en tu web es porque tiene una necesidad y ese producto es el ideal para acabar con esa necesidad. Si lo enfocas de esa manera, es más probable, más probable, no voy a dar porcentaje ni nada de eso porque eh, aquí el copy también es emocional, eh, es más probable que como poco llame más la atención y si llamas más la atención, eso hace que el producto sea más elegible de entre todos los que hay, porque en el mundo de Internet estaremos de acuerdo que hay una playa de hay, hay un, un, un mar enorme eh, de productos y de ofertas, por no hablar de Amazon. Ojo, esto también se puede a, a aplicar a una tienda pequeñita que venda a través de Amazon. El trabajar los productos, el trabajar los textos, el dar el argumentario necesario. También sabremos que, por ejemplo, clientes que he tenido, muy pequeñitos. ¿quién ¿Tiene, tiene el micro abierto. ¿Quién tiene el micro abierto? Que han dicho algo de un jamón. Eh, eh, clientes pequeñitos, por ejemplo, que se dedican a, a la artesanía. Fijaos, se dedican a la artesanía y no venden a través de su web, porque no tienen dinero para pagar un, un e-commerce. Venden a través de Etsy, ¿vale? Que es una plataforma de venta de productos, sobre todo muy especializado en artesanía. Y lo que les dije fue crear un copy, crear una descripción de productos que sea única, que tenga punch, que, tenga, eh, que sea capaz de llamar la atención, que no sea un collar de hueso de artesanía, de no sé qué, no sé cuánto, eh, sino que imbuyan ese objeto creado expresamente por un artesano de personalidad propia. Si haces eso, tienes 25 collares de hueso y uno en el que te explican qué sintieron cuando crearon ese producto para ti. Eso ya es distinto que collar de hueso. 13 euros. ¿Vale? Ya estás creando algo alrededor que le aporta un valor distinto al producto. En redes sociales, pues lógicamente en los posteos que se hagan en las redes sociales, en la publicidad, eh, luego veremos las redes sociales particularmente y veremos cómo se pueden explotar más en cada, en cada una de las redes. En el blogging, en los blogs orientados a SEO, si vais a hacer SEO es fundamental que no solo tengáis un buen texto, además de todas las características que tiene que tener la página adecuadas al SEO, sino que además eh, tenga un buen, un buen blog en el cual se vuelque contenido de calidad y a ser posible con cierta recurrencia, mínima una vez al mes, un post de calidad, con sus palabras clave, con su trabajo bien orientado, eh, con el público segmentado antes de empezar a escribir, etcétera Lo mismo, si alguien se dedica al marketing de afiliación, a recomendar productos que se venden en Amazon y que tú te digas una comisión por haberlo recomendado en, en tu blog. Lógicamente ahí tienes que trabajar muchísimo el texto. ¿Vale? Lo mismo para quien sea intermediario de productos. Tenéis que aportar un valor para que ese producto sea más elegible que otros que podáis, que podáis recomendar. Para el emailing, para aquellos que tenéis ya clientes en bases de datos, eh, veremos un ejemplo, me traigo un, un ejemplo, no sé si uno o dos ejemplos, de newsletters, eh, de ofertas, promociones, que sean de forma efectiva y que sea de forma única, que no veas en la bandeja de tu email a ah, otra newsletter de la tienda de zapatos, sino que, que la emoción sea distinta, que como poco piquen para abrir y a partir de ahí ya los convences tú. Digamos que el, el, el mailing juega muchísimo con el copywriting para hacer una comunicación muy atractiva porque correos recibimos un montón al cabo del día, yo no sé ya cuántos tengo hoy esperando en la cola para los que trabajamos mucho con, con correo y tenemos muchos clientes digitales, eh, tengo ahora mismo en cola eh, 32 correos, de los cuales eh, unos 7 8 son son eh, publicidad y sé que hay tres que voy a ver seguro, porque son de gente cuya comunicación me gusta. Para ello, para eh, hacer un copy adecuado, yo siempre os recomendaré crear un plan de contenidos para la empresa y poderlo planificar. No quiere decir que os pongáis en plan sesudo y reuniones de historia, no. Poner en un Excel, que es la mejor forma de clasificar por casillitas, yo soy de letras y Excel no me hace mucha gracia, pero bueno, funciona para clasificar cosas. Eh, todas las ideas que tenéis, los días en los que se van a enviar, qué ideas se han enviado ya o qué ideas se pueden volver a trabajar porque ya ha pasado suficiente tiempo. ¿vale? En, en un Excel muy sencillito se puede crear un plan de contenidos. Este mes voy a hablar de este producto. Eh, Tal producto se va a descatalogar o va a salir ya porque cambiamos de temporada. Pues creo un, un plan de contenidos donde contemple ese aspecto del, del producto que si tiene temporalidad pues lo trabajo de forma adecuada. Entonces me permite controlar mi necesidad de copy, de creación de contenido, ya sea para redes sociales, ya sea para, para emailing, para el SEO o para todo. ¿vale? Crear el plan de contenidos es un paso muy eh, eh, fundamental de hacer un copywriting efectivo. Una de las cosas que hace el copy es definir la estrategia de comunicación de la marca. ¿vale? Eh, lo hemos hablado también justo antes de empezar con, con Mario. Eh, no todas las empresas hablan igual y se dirigen al mismo público. Una empresa, en este caso estamos hablando de, de las farmacéuticas, una farmacéutica no te va a hablar de colegueo vale Y hay una estrategia para hacer eso, eh, porque tiene que transmitir autoridad, seriedad, confianza. El, eh, entonces, tiene que establecer un tipo de comunicación. No es lo mismo, no va a ser la misma la comunicación que lance un campo de golf que la comunicación que lance una carnicería, que, la, eh, que una heladería o que el alquiler de, de furgones adaptados, ¿Vale? El alquiler de forrones adaptados va a transmitir mucha cercanía, preocupación, eh, seguridad. El campo de golf va a destacar la, puede destacar eh, la emoción, la experiencia distinta, que las características del campo eh, y lo que se puede experimentar y cómo se puede disfrutar, etc. Cada uno de los sectores de los que me habéis hablado pueden enfocar la, la comunicación de una forma absolutamente distinta para llamar la atención. En los diferentes objetivos podemos perseguir que eh, con nuestra comunicación. Tenemos la respuesta directa, que es que nuestro producto, nuestra comunicación, plantea una respuesta a una necesidad. Si tienes que trasladar a tu familiar mayor, yo tengo el medio para acabar con ese problema. Tengo el transporte que tú necesitas para que se traslade de forma segura, porque es alguien a quien quieres de quien te preocupas y si te preocupas contratarás mi servicio das una respuesta directa a un, a un problema Así que aquí hice un ejercicio con, con bicicletas por ejemplo si quieres saber qué mountain bike elegir para hacer ejercicio te lo contamos todo te voy a dar todo lo que yo sé sobre eso marketing de copywriting que es activar los pain points, que son los puntos de dolor del cliente. Es decir, puntos de preocupación, ya sea el dinero, la efectividad, eh, la necesidad inmediata de un producto. ¿Quieres generar más ventas? No te digo, te voy a convencer con cinco tips de cómo conseguir clientes eh, con publicidad en Google. No. Tú quieras una publicidad y dices, ¿quieres generar más ventas? Ven que te lo cuento. Contrata mi servicio y generamos ventas. El brand copywriting transmite cómo la marca te puede ayudar con sus productos o servicios o con su buen trabajo, con su experiencia, con su conocimiento. Se suele usar mucho también con storytelling, que es una técnica que vamos a ver ahora, contando una historia y te ayuda a diferenciarse. ¿Vale? Es, eh, se ha visto un montón de veces... Muchísimos productos han usado el storytelling para decirte por qué, gracias a una historia, por qué su marca es la más adecuada o es la mejor o plantea la necesidad adecuada para tu problema. Yo he hecho storytelling hasta con una empresa de control de plagas. Imaginaos si es adaptable, ¿vale? El SEO Copywriting, esto es para crear posicionamiento de tu proyecto web en, en Google, para que se vea. Cuando el objetivo es mejorar el posicionamiento de nuestro sistema online en, en Google, recurrimos al copywriting porque hay que generar contenidos, es un marketing de contenidos que trabaja sus palabras clave y trabaja eh, todos los parámetros que hay que tener en cuenta para eh, posicionar la web y ser visible en Google. Porque si no eres visible en Google, es que no estás, no apareces. Esto es, eh, si tú tienes una página web, tienes un escaparate. Pero tú quieres que el escaparate esté en la calle principal, en Málaga, en la calle Larios. Porque el escaparate en Sacaba mirando al mar. <ríe> a lo mejor no te conviene, a lo mejor es una tienda de surf. Un ejemplo de romper el esquema de comunicación coloquial es el nuevo anuncio de Pepe Fon. Sí, claro. Con un Bayer enfocado en Andalucía, por ejemplo. Sí. El, eh, es que hay un montón. Eh, gracias por el ejemplo, Alfredo. Eh, sí, sí, sí, o sea enfocan, eh, han elegido el target, lo han, lo han focalizado y han dicho, venga, pum, vamos a lanzar allá y el copywriting técnico, porque ojo, ojo, eh, el otro día estuve hablando con una amiga mía eh, que tenía que hacer un copy para un manual de lavadoras ¿se puede hacer copywriting técnico? se puede, se puede <ríe> se puede Ahora tienes que saber mucho del tema, ¿vale? Tienes que saber mucho del tema para que sea una información creíble porque quien lo va a leer eh, te, tendrá muchos conocimientos. Si tú vas a hablar en profundidad de una... El otro día me lo encontré también, me estaba informando para escribir una novela y, y me encontré diversas fichas técnicas de la misma motocicleta, ¿vale? Y había una que estaba súper bien trabajada y había otra que era simplemente eh, ponerte los datos técnicos. Punto. Cilindrada, tiempo, longitud, velocidad punta, etcétera, etcétera. Y otro que te estaba diciendo eh, lo, lo adaptada que estaba para ese tipo de viaje que estás pensando hacer. Vamos a ver... Eh, Vale. Vamos a ver algunas estrategias y recursos. Eh, no se puede considerar como la mera redacción de textos publicitarios, sino que abarcaría muchísimo por lo que veo. Sí, Carmen, efectivamente, es que el, el copywriting es eh, una forma de matizar tu comunicación al exterior para que tu comunicación sea persuasiva, para eh, que la comunicación, estamos hablando de que puede ser un vídeo de 10 segundos de TikTok. Es que la gente, mucha gente piensa que por copywriting se entiende solo cosas que tú escribes. Cuando en realidad puede ser cosas como un vídeo de YouTube o puede ser eh, o puede ser un vídeo de TikTok en el cual estás hablando de las características técnicas de un, de un ordenador, por ejemplo. No, no, no, no. Era una. Estaba buscando ejemplos eh, para, un, para una novela y estaba buscando una moto trail y concretamente fue una Yamaha la que se llevó el gato al agua. Oh, examen virtual del curso de comercialización de servicios y productos. Esta noche visualizaré completo. Pues nada, nada, suerte para el, para el examen. Dale duro. <ríe> que te vaya muy bien. Bien, veamos, <ríe> perdón, <ríe> estrategias y recursos. El principio honesto, las cosas como son. Nadie nace sabiendo, ¿de acuerdo? Y lo primero es reconocer la verdad más evidente del copywriting. Nadie lo va a hacer bien a la primera. Hay que practicar y practicar mucho es más, coge el mismo producto e intenta hacerlo de cuatro maneras distintas cuatro enfoques distintos, dáselo a alguien Por ejemplo en el camino de estrategia de BMW efectivamente no daba datos técnicos eh, apelaba a la emoción, igual que en su comunicación normalmente Volvo eh, apelaba a la seguridad eh, Ford en su comunicación americana apela normalmente a los valores familiares, igual que Chrysler cada, eh, mientras que Seat eh, en, algunos, en algunos modelos eh, apelaba a las sensaciones y sobre todo para venderlo de cara a la juventud. Y cada tipo de coche también es distinto y lo que estás planteando es una comunicación absolutamente distinta. Luego apelas a una emoción o a un valor distinto. Y el que te gusta conducir es, es verdad que, que rompió. De hecho, uno de los copies más fuertes que se han visto hasta la fecha es el de Coca-Cola. Coca-Cola, en su momento, dejó de venderte Coca-Cola. Te vendía felicidad. Crearon el Instituto de la Felicidad. Quisieron patentar la, la palabra felicidad. Menos mal que no lo consiguieron. Pero Coca-Cola se identificaba ya con felicidad. Mientras que Pepsi se identificaba con rebeldía y con juventud. Pero ellos no te decían, ve Coca-Cola que está muy buena. no. Si quieres ser feliz, bebe Coca-Cola. No, no es un argumento racional. Y lo dicho, en el copy se mejora practicando. Coge tu producto y véndelo de tres maneras distintas. Se mejora leyendo. Investiga tu competencia. ¿Qué está haciendo tu competencia? ¿Cómo plantea sus mensajes? ¿Apelan a la emoción? ¿Están apelando a, a los requisitos técnicos o a los recursos técnicos? Eh, están apelando al bolsillo porque están haciendo ofertas y es lo de más barato, más barato. Pues tú te distingues y lo enfocas de otra manera. Y también están los grandes profesionales. Eh, tenemos otro micro abierto, José Ángel. Ah, vale, cerrado, perfecto. Y hay eh, grandes copies eh, a los cuales te puedes suscribir a sus, a sus newsletters y demás, como Calvo con Barba, en serio que su nombre artístico es Calvo con Barba, se llama Lucas, muy bajo pero eh, eh, escribe muy bien. Eh, Inma Jimena, que es de Sevilla, y es, y es majísima y es una copy de primera fila para mí. Maider Tomasena, que si buscáis algo, eh, que si buscáis algo distinto, bueno, Maider es uno de los grandes cabezas del copywriting tiene, vende cursos de copywriting de estos súper súper tochos, ¿vale? de estos de um, tres meses y aquí ya te escribes lo más grande eh, este es el recurso Coca-Cola transmite fiesta, alegría, juventud felicidad, eslogan para gente joven sí, pero también para familias eh, José, también para familias de hecho, a lo, lo que más le interesaba a Coca-Cola era vender felicidad y vender eh, vender familia. La juventud no necesariamente, ellos preferían vender a una familia que vender solo a adolescentes, aunque su imagen en los 80 iba más por ahí, pero luego en los 90 rectificó y demás. Es que es uno de los grandes ejemplos de cómo puedes ver cómo se altera su mensaje, su copy, cómo adapta su comunicación. Eh, esta es una estrategia de, de copy. Quedaos hasta el final y os daré los trucos para sacar el máximo provecho al copywriting. Describir un producto y ensalzarlo es fácil. ¿Vale? Es muy fácil. Porque tú coges la lista de datos del producto y lo lanzas ahí alegremente. Pero crear una historia para emocionar y hacer que cale en dos renglones es mucho mejor. Porque hace... Que, por favor, me voy a Dame el micro que es mí. Alicia, no te enfades. <risa> También hay que escuchar, por supuesto, Mario, eso eh, lo, lo he mencionado antes. Eh, más, que, más que mirar a la pandemia no hace falta irse a un ejemplo tan, tan grande. <coughs> Podemos ver cómo hay marcas que no escuchan a su público. No pasa nada, Alicia, no te preocupes, son cosas que pasan. Eh, eh, hay, hay empresas y productos que no escuchan a su público y tratan y fuerzan a enfocarse de una manera determinada y no es lo que quiere el público y luego dicen, es que no me compran el micrófono y anda a y lo viene a cantar ya ves, qué me vas a contar eh, tengo un bebé de cinco meses y hasta hace un momento estaba aquí <ríe> dándome un recital balbuceando. Entonces, os pongo un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo es mío, o sea, me lo saqué yo de la manga. La mejor bicicleta del mercado. Esta bicicleta hará tus delicias para paseo y mountain bike. Cuenta con cambios y mano de 21 velocidades, frena de disco, llantas de aluminio, cuadro de titanio. ¿Vale? Esto es un producto y son descripciones técnicas. Incluso eh, me columpí un poquito y en vez de poner solo un listado de puntitos de, de datos técnicos, le puse un poquito, de, un poquito de vueltas. Pero esto no es un copywriting. O podríamos decir que es un copywriting formal. <coughs> Esto es un storytelling. Solo para paseos inolvidables. No fueron sus prestaciones lo que me convenció cuando la vi en el escaparate. Fue la promesa de hacer cada paseo único. De sentir el sol, el viento y la carretera como míos a cada pedalada. ¿Cuál os gusta más? Ahora me decís el otro y le rompéis, pero... Como veis, son formas de enfocarlo totalmente distintas. En una te estoy dando requisitos técnicos. Y requisitos técnicos los puedes encontrar en todas. De hecho, en de mi casa tengo una tienda de bicicletas. Sin duda, el segundo, te estoy vendiendo una emoción, una experiencia. Te estoy diciendo que no vas a estar ahí mirando los cambios de la bici. Te estoy diciendo que vas a vivirla. Para pases <risa> inolvidables. Pues plantead vuestros productos de esa manera, como una forma de, de enfocar vuestro producto para que cale, para que llegue. Esto es un mini storytelling, ¿vale? Os, os estoy contando, es que cosas ya venden todo, efectivamente, Alicia, es que cosas te venden Amazon. Pero yo te estoy viendo para los freaky, claro, a ver, es que depende de a quién nos estemos dirigiendo concretamente. Pero, eh, y, se van a, y se van a enfocar en técnica, ¿vale? Sí, porque yo sé mucho de bicis y en realidad estoy buscando una que tenga un plato de no sé cuántos piñones y tal y cual. Vale, perfecto. Vas a, ese público lo vas a tener seguro, porque además en el, después del storytelling vas a poner las características técnicas, porque yo al final quiero ese paseo, pero también quiero saber que voy a tener, pues, no sé, unos cuantos cambios y unas historias pero ya te he puesto algo antes que va a distinguirla de la, de la anterior. Efectivamente. Efectivamente. Y tú tienes que darle algo distinto. De valoraciones, porque buscas otras cosas. Exactamente, Alicia, una, uno de los puntos eh, son las valoraciones y son las recomendaciones, porque el público de Amazon al final actúa como recomendador. Si un producto te funciona, pues le pones las 5 estrellas y si te encanta, además le escribes una reseña. ¿Y, y cuántos hemos visto productos en, en Amazon? Que al final lo no, hemos buscado, hemos, nos hemos ido a las recomendaciones porque ya sabemos los requisitos técnicos. Nos hemos ido a las recomendaciones para ver qué opina la gente y queremos ver su experiencia y queremos ver fotos del producto desembalado. Este micrófono... Este micrófono lo compré en Amazon porque no tengo una tienda de sonido cerca de mi casa. Realmente, porque si no me bajo. ¿Vale? Como estrategia el storytelling, la segunda es más bonita. A mí me gusta más, Juan. Claro, la foto también entra en una parte importante del copywriting. ¿Vale? La foto también es importante. Te lo compro, Juan. Eh, también es importante porque tenemos... La foto de stock, ¿vale? La foto de stock típica de una tienda online y tenemos la imagen vivencial que ilustra aquello de lo que yo he hablado. Eh, sí, se está grabando, se está grabando. ¿Vale? Eh, se podrá ver, creo que me han mencionado en YouTube. Bien. Entonces, el storytelling es contar una historia. No tenemos que ser Stephen King, no tenemos que ser eh, Bárbara eh, harness O sea, no hace falta aquí irse. Me manda un mensaje en privado. Imagino que querría para que tú se la contestes. Dice, en mi caso, ¿los viajes de negocios recomiendas storytelling? Sí, claro, se puede hacer un storytelling. Paulo, eh, se puede hacer un, un storytelling muy adaptado a, a lo que tú estás, a lo que tú estás mm, vendiendo. ¿Vale? Y sobre todo los viajes, los viajes son ideales para vender emoción, para hacer un, un storytelling. Eh, de hecho, hace poco le monté un storytelling para team building de una empresa de yates de Marbella, de alquiler de yates para empresas, para hacer team building. Entonces, no enumeras las ventajas del producto de forma lógica, sino de forma emocional. Tratas de despertar el interés del cliente con una historia, con visos de realidad, con el menor número de, pasabla, de palabras posibles, pero con la intención de resaltar el producto. Le Vendo la emoción, pero le digo que esa emoción es gracias a ese producto. A cada pedalada he acabado recalcando que estamos hablando de una bicicleta. Eh, no son historias inverosímiles, no es llegar a los aliens y me salvé gracias a mi micrófono de Amazon, sino que es algo... Eh, que te llena de sorpresa que es realista y sencilla que lo cual hace que se pueda recordar con facilidad que sea relevante adaptado a la audiencia que estoy buscando, si lógicamente estoy buscando una audiencia técnica y que entienda mucho del producto obviamente voy a incluir una ficha completa del producto personal que tenga un vínculo emocional que despierte esa emoción porque ya os he dicho que la emoción es incontestable y que sea auténtica Honesta en el sentido de honesta, es decir, no le voy a poner que voy a subir el Everest con esta bicicleta, pero sí la sensación que puedo tener en esa bicicleta porque conozco los requisitos técnicos, porque conozco esa bicicleta, porque yo subiéndome a esa bici estoy creando una experiencia nueva, no estoy yendo de A a B, estoy experimentando el camino. Si quiero hacerlo de otra manera, les diré que el viaje de Hobbiton a Mordor para tirar el anillo habría sido mejor con mi bicicleta. Toma storytelling. Es un storytelling elidido porque ya algunos conocen la historia y lo montan solo, ¿no? Diciendo, no ¿cómo irá por un mundo inventado como la Tierra Media con la bici, no, tío? Me puedo loco. Pero bueno. Eh, esto es un storytelling sin palabras vale, es un anuncio de History Channel antes de que te vendieran solo historias de aliens y de subastas eh, donde te está contando una historia fijaos, eso es el incendio del Hindenburg te está contando una historia sin palabras History Channel toma ya ¿Vale? Te lo está vendiendo sin palabras de algún pues. tipo. Otro recurso que tenemos es en cuanto al storytelling. Storytelling es crear una historia, una historia adaptada. Y historias hay un millón. Después de este curso os recomiendo, de este webinar, os recomiendo que por ejemplo eh, busquéis los mejores storytelling porque cada uno los... También, cuando buscáis los mejores storytelling de no sé qué, pues los podéis buscar eh, porque cada uno los va a listar de una manera distinta. De los que más le han llamado la atención o no les han llegado a la patata. vale Tenemos eh, como una de las estrategias el Bucket Brigade. El Bucket Brigade eh, es el sentido coloquial de un texto. Tú puedes crear un texto para tu red social, para tu producto, para eh, tu anuncio, con un término coloquial, ¿vale? Es la, la brigada del cubo, Es como hacer una cadena con cubos? Pues, eh, a la hora de hacer un copy, el bucket brigade es una forma de despertar simpatía, siendo coloquial y cercano. ¿A qué se refiere? Es adaptarte al tono conversacional de unos amigos charlando. No es decir, mm, eh, si sueñas con la bicicleta perfecta o lo que yo experimenté con aquella bicicleta. No, es lo de quédate y te voy a contar rápidamente porque esta bicicleta es la mejor del mercado ahora mismo y cuando acabe, seguro que querrás comprarla. ¡Pum! Te estoy dando un montón de cositas. Cercanía, te estás preguntando qué te voy a contar. Pues sigue que empezamos. Es una introducción que permite enganchar al lector. ¿vale? Son llamadas que hacen que te enganchen. Obviamente, de nuevo recalco que esto no vale para todo. Hay que adaptarse al público. Llamadas de atención. Espera que te lo cuento e ir, ir metiendo estas llamadas de atención por todo el texto. Tengo la solución a esta pregunta. Vale, vamos allá. Son expresiones que permiten enlazar y dar vida a ese texto. Eso sirve sobre todo en los blogs de los de empresa, blog de una tienda. ¿En qué se diferencia un traje cruzado de un traje de, de dos botones? espera que te lo cuento que no es tan difícil y es un tono muy coloquial como si te lo, se lo estuvieras contando a un colega en el bar porque es lo porque le quieres convencer al usar este tipo de recurso que de nuevo va a depender de la línea editorial que sigamos y de qué queremos expresar pero si vamos a recurrir a él vamos a partir de ahí si recurrimos a este recurso al bucket brigade es porque queremos crear una cercanía con el cliente con el lector para atraerlo y engancharlo. Y este tono conversacional engancha mucho. Expectación. Si quieres saberlo, sigue leyendo que te lo cuento todo, que al final tienes la recomendación. En este post vamos a responder a esas preguntas sobre Google y muchas más. Eso lo he usado yo en, en algún blog que, eh, profesional de marketing que he hecho. Lo de te estarás preguntando a qué vienen tantos cambios en el nuevo algoritmo de Facebook. Pues verás, espérate que te lo cuento. ¿Ves? Y, y cuando ya tú estás buscando información de reducción de alcance orgánico de las publicaciones de Facebook y yo tengo una empresa de marketing y creo un post que tiene este tono, que le está quitando toda esa parafernalia que tiene muchas veces el marketing y estoy tomando un, una forma cercana eh, que lo que quiere, que lo que transmite es que quiere que tú te enteres, ¿vale? No estoy escondiendo mi información hace que como empresa sea confiable. Es lo de, Buah, es que en el fondo no tengo tiempo para hacerlo todo esto. Me lo ha contado de forma que me he enterado, así que podría contratarlos para que me lo llevaran. Y un lenguaje adaptado, cercano, puedes usar memes, expresarte de forma sencilla y cercana, sin más tecnicismos de los necesarios. Esto se suele hacer mucho, por ejemplo, <risa> que yo soy el Bucket Brigade, <risa> Lázaro. <ríe> Muchas he gracias. Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas tenemos? Por un lado, hace que la tasa de abandono de la web, del post, de la tienda, de tu red social, eh, descienda. está pensando también, vengan a tomar cervecitas contigo. Yo me apunto ¿eh? a un bombardeo aquí. <ríe> De verdad, o sea, a ver, es que mi tono conversacional, si lo voy a dar en, en una clase de universidad, normalmente también tengo este tono, las cosas como son. Es un tono más suave, más rápido, que me permite acercarme mucho al público y que, y que vean que, mmm, sí, soy doctor en comunicación y todo eso, pero yo lo que quiero es que tú sepas, que entiendas esto de lo que te estoy hablando. Entonces, en el Bucket Brigade, que es lo que estaba contando aquí, es eso, eh, una de las ventajas es que, es que hace que la tasa de abandono de la web, del post o de la tienda, tenemos la gente y la furbo echa la bici, venga <ríe> lo tenemos todo y el chocolate <ríe> eh, hace que eh, la tasa de abandono mm, descienda mucho porque estás adoptando un tono que es un gancho, que es conversacional, vosotros lo estáis viendo eh, si otro se pone empieza a deciros en el copywriting tenéis que tener en cuenta escribir bien y hacer buenos copies. Y no yo que estoy aquí que hay veces que acabo una clase y no sé si he dado una clase de copywriting o, o, o de aeróbic pues, <ríe> engancha mucho. Eso hace que eh, si se dirigen a vuestros medios online eh, tarden <ríe> tarde más en estarlo. <ríe> ah, se intenta. Eh, tarden tarde más o no se produzca un abandono porque le estás contando lo que le interesa en un tono rápido, cercano, jovial, que entiende. Y te ayuda con el posicionamiento en Google. ¿Por qué? Porque a la gente que le gusta este formato de comunicación se engancha a la lectura, aumenta el tiempo de lectura y eso hace que aumente tu posicionamiento. Mira, es un beneficio más que te da, ¿vale? Google tiene un montón de, de requisitos y uno de los que le gustan es que haya poco ta, poca tasa de rebote, de abandono de la web, de me he cansado leyendo especificaciones técnicas, me voy, sino que eh, pasen tiempo leyendo, lo que quiere decir que el contenido es interesante y el contenido es el rey, al menos por ahora. Al producir cercanía, el cliente potencial no te ve como una empresa fría y lejana, sino como una empresa más cercana que entiende sus problemas y que puede expresarse de forma próxima y clara. No te estás escudando detrás de un parapeto diciendo mándame un mail describiendo tu problema, sino que estás diciendo mira, si tu problema es este, es este, es este, se puede solucionar así, así, así. ¿Vale? Eh, esa es una de las ventajas que tiene el Bucket Brigade. Y a la hora de compartir información, la que contiene este recurso suele primar, porque la hace más recordable. Ay, yo me leí un post muy divertido sobre cómo configurar. Esto lo escribí yo. Sobre cómo configurar Yoast SEO, que es un plugin para las webs, para trabajar el cómo configurarlo. Y tú puedes decir, qué cosa más árida, ¿no? Cómo configurar eso. Dale a check, ponle, quítale, añade. Nah, nah, nah, nah. De nos tiene locos a todos. Empecemos por ahí. Yo me dedico a esto y nos tiene locos. Pero bueno, te voy a contar más o menos lo que tienes que hacer para sacarle todo el partido. Venga, quédate, que vamos para allá. Y más o menos lo expliqué así. Y bueno, mira, es uno de los posts que tengo más leídos. El propio Corbyn, la gráfica de George va por ahí. Sí, sí, sí, sí, efectivamente, Juan. Efectivamente, el audio. Bien, luego tenemos eh, otro recurso que se utiliza mucho, que como veis aquí es el APT. Eh, el acuerdo promesa y vista previa. Es un método de escritura que hace que ordenes la información en una estructura de párrafos de tal manera que primero llamas la atención proponiendo un acuerdo. Después prometes algo que vas a cumplir y le ofreces la vista previa. Es decir... El acuerdo, si has llegado hasta este post, es porque te estás preguntando desde hace rato qué micrófono necesitas para tu podcast, entre todo el océano y variedades que hay. Promesa. Pues no busques más. Quédate, que te lo voy a contar de forma sencilla y sin líos técnicos, para que puedas tomar una decisión adecuada según tus necesidades podcasteras. Vamos a comprar a comparar tipos, ventajas y los más convenientes para cada tipo de necesidad y sobre todo para que no te líes a la hora de decidirte. Es decir, le he ofrecido un acuerdo, una promesa y una vista previa de lo que va a haber en el texto que estoy desarrollando. Este, en este caso, para un, para un blog. Se puede hacer en podcast, se puede hacer en un vídeo de YouTube eh, para explicar algo de un, de un negocio. Por ejemplo, hay... Hay una empresa aquí en Malaga que hace, eh, que hace tuning para coches, ¿vale? modificación de, de vehículos y, y hacen unos vídeos con un copy muy trabajado donde te explican piezas, las piezas en las que han llegado y tú dices, ¿qué me vas a contar de una llanta de 26 pulgadas? Pues los tíos lo hacen, lo hacen eh, porque lo enfocan de una manera distinta. empezamos, ¿Ves? Si, si usáis este tipo de llamadas a la acción estáis haciendo que el lector se quede las ventajas, pues es una forma activa y que engancha por el estilo dinámico, rápido y que además te está diciendo lo que te va a enseñar si lo pones en la entradilla actúa como cebo, la entradilla es la primera parte, ¿vale? y si puedes lo acompañas en una foto para hacerlo más visible eh, que sepa en todo momento qué es lo que se va a encontrar, así no se pierde no va a dudar porque si un cliente, si un lector duda en vuestra red social, en vuestro blog o en vuestra web, se va a ir. Porque webs, blogs y tiendas online hay un millón. No, hay muchísimas más. Aumenta el tiempo de lectura tranquila. Es decir, el lector no se va porque, eh, porque no vaya a encontrar lo que quiere. Es que ya tiene información, ya se lo has prometido. Ya le has dicho lo que va a encontrar. Luego, se calma y dice, vale, no... El gatillo fácil que todos tenemos en Internet, que es el, el índice y el pulgar, porque es el índice en, en sobremesa, es clic, clic, clic, clic, clic, o el pulgar en el móvil, plap, plap, plap, plap, plap. Se calman. Y luego atraes al público, porque no tiene un desarrollo difícil, sino que es claro. En tres párrafos mantienes la atención de un post, incluso de post largos, de cornerstones o lo que sea, de post de más de mil palabras. Además, es muy útil para redirigir tráfico para ampliar información de una newsletter. Esta estrategia, se si la usáis en newsletters de venta, en, en correos de emailing para vender algo, eh, es muy efectivo para redirigir a un texto que esté en la web. Con lo cual, ya estás captando al cliente y mandándolo a la web donde podéis cerrar venta. ¿Vale? Eh, eso en cuanto a estrategias. ¿Y tú qué vendes? Porque hay que adaptarse a los diversos sectores y al público. ¿Y dónde busca el público el producto? ¿Y qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo va a encontrar? ¿Cómo lo busca? Bueno, cada sector de comercio es distinto. ¿No va a vender lo mismo? Nuestro compañero que vende del centro tecnológico del plástico que eh, la clínica de fertilidad o la fábrica de tienda de armarios. Vuestra comunicación es totalmente distinta. Luego, vuestro copy se tiene que cambiar. Ah, ya os han pasado el cuestionario de satisfacción. <risa> vale Nos queda media horita, pero allá vamos. Eh, estáis muy satisfechos, sobre todo conmigo. Eh, cada sector del comercio es distinto y, bueno, pues los copies se tienen que adaptar. Nuestra palabra fundamental aquí siempre va a ser adaptación. Y la originalidad. Hay que mantener la, la originalidad y la distinción, que es esencial para que un buen copy llegue a su público. Para ello debemos saber qué quiere nuestro cliente y qué hace nuestra competencia, porque si nuestra competencia está haciendo copies creativos de, de algún modo o, está eh, haciendo simplemente sistemas técnicos, se limita a enumerar las mm, características de un toldo. Pues sabemos que nosotros lo que queremos hacer es llamar la atención de otra manera. No es lo mismo decir tengo los mejores armarios y te los fabrico y los fabricamos aquí y tiene el valor de que lo hacemos nosotros. Que enfocarlo de un modo distinto, es decir, Finaliza a las 7, vale, vale, vale, perdón. Perdón, Manuel. Eh, es decir, tenemos que enfocarlo de forma totalmente efectiva. Y en estos sectores tenemos que la forma de las plataformas en las que nos relacionemos van a cambiar. ¿vale? No podemos adaptar el bucket brigade a todo ni que el copywriting técnico se adapte eh, a todos nuestros requisitos. No es lo mismo enfocar que nosotros vamos a vender un armario que vender el armario desde la perspectiva del propio armario. ¿Vale? Así que a la hora de gestionar el copy, emociones y experiencias. Ya lo hemos visto en todos los ejemplos que, que os he puesto. <ríe> emociones, hace sentir el beneficio del producto. Experiencias, Van más allá de, de la lógica, es una promesa. ¿De acuerdo? En redes sociales, os pongo las características de cada red social. Rápidamente, ¿vale? Dadme cinco minutitos. Facebook, en vídeo o texto con imagen textos de no más de 50 palabras porque si no hay que desplegarlo y no se van a ver para que tenga una óptima visualización en, en post eh, de 5 a 7 palabras si hacemos publicidad en twitter un tweet tiene una vida media de 9 minutos así que tenemos que ser rápidos vale Estamos restringidos por los caracteres, pero podemos crear hilos que pueden explicar muy bien los productos que tenemos y crear mucha, mucha expectación y un buen cierre. En Instagram, tanto en Stories como en publicaciones, las Stories tienen muchísima más visualización y permiten crear una pequeña historia con diversas Stories y que tenga buena imagen y un texto corto pero potente que atraiga y poner siempre link en la descripción. ¿Vale? En redes sociales, TikTok está ahora teniendo muchísima fuerza tanto a nivel publicitario como a nivel de una tienda. Ya os he dicho que hay una tienda de informática que está haciendo el agosto con TikTok explicando cosas de, eh, hacedme preguntas, montame un ordenador por 300 euros y te va señalando qué llevaría. Eh, el vídeo con textos insertados, que tenga textos, que no sea solo hablado porque hay gente que ve TikTok sin ponerle sonido y seguir las tendencias, los hashtags. LinkedIn es un Aquí el texto es mejor que esté bien fundamentado, de no más de 50 palabras, si lo vamos a poner desplegable, ¿vale? Y con un acompañamiento. Es un público joven, pero ahora se ha ampliado mucho. Eh... <risa> eh, melinda el público de TikTok se ha ampliado muchísimo ahora, ya no es eh, solo un público joven, ¿vale? Y eh, los valores de la marca personal, que aquí tenemos el ejemplo de una amiga mía, que es Carla de Pon, ¿Vale? Te está hablando de valores. Por último, mencionaros eh, que hay que hablar nativo, que hay que hablar como ellos. No os empeñéis en hablar como una empresa eh, en plan mmm, institucional, sino que bajéis y habléis con ellos. ¿Vale? Habléis en su propio tono. Para el email marketing, aquí rápidamente. Eh, rápidamente, estructurar muy bien la información. Eh, Damián, sí. perdón que si necesitas media hora más, lo que necesites aquí estamos, no hace falta que vayas deprisa ni nada, nada que aquí vale. estamos ¿vale? Yo creo que en 10 minutitos acabo lo que sea, 10 minutos, 15, 20 Venga. lo que necesites ¿vale? Venga, estupendo que es súper interesante, así que muchas gracias. <ríe> nada, nada Venga, hasta ahora sí, eh, sí, Alfredo, la humildad es un valor y hay gente que le gusta mucho y se coordina mucho con ese, con ese valor hay gente que cree que el valor más, eh, eh, más notorio en, en algún sentido es eh, la comunicación cercana. Cada tipo de valor es distinto. ¿Nos a dar un ejemplo de negocios que están teniendo éxito en TikTok aquí en España? Me hace sentir muy mayor de cifrar esta plataforma. Ay, pues creo que he incluido un ejemplo. Ahora lo, ahora lo miro, ¿vale? La información hay que estructurarla muy bien en el emailing cuando vayáis a mandar una newsletter para que sea clara, que la veas y la detectes al momento, seas capaz de leerla rápidamente. Pero que sea relevante, que no sea otro email más de venta que me quiere vender algo. Y que demuestre una ventaja clara, que esté eh, a la vista la promesa, la vista previa, pero que sepa quien sea que se va a leer tu tu email que hay un descuento, que hay una oferta o que hay un producto nuevo que no va a conseguir en otro sitio. Los que más aconsejo yo para el email marketing son el título relevante, súper importante, pero que no incluya eh, en el título del mensaje, nada de muy importante, urgente, nada de mayúsculas indiscriminadas porque eso hay veces que incluso que el filtro de spam te lo va a tirar. ¿Vale? Preséntate si es tu primera comunicación. Los datos de contacto que estén súper claros. Yo os recomiendo para el email marketing que trabajéis de persona a persona. Sí, eh, Alicia, tienes razón. Eh, las stories hay que saber calcularlas muy bien y hay que saber darles el enfoque adecuado. ¿Vale? Ser eficaces y no extenderlo demasiado. A menos que sea una buena, muy buena promesa. Que haya un asunto y entradilla con un resumen y la ventaja muy clara. Fijaos en este que yo os he puesto, que me, este es uno de los que me llegan a mí. Eh, enfócate en las keywords de long tail para el SEO. Eh, voy a compartir una receta secreta contigo. Fijaos, está creando expectación y luego me pone un pedazo de bodón diciendo, pincha aquí lo conseguirás y además quien me lo manda está identificado. Entonces es una comunicación muy de tú a tú, porque está siendo informativo, útil y relevante para mí. Y por supuesto, incluir verbos de acción, como aprender, aprende, consigue, obtén, ahorra, consigue, he repetido, consigue. Y una de las cosas que más se <coughs> utilizan en el marketing, las llaman power words, ¿vale? que son las palabras... Gatillo como gratis ahora, nuevo, actualizado, último, inmediato, que llama muchísimo la atención. Para campañas y productos, lo voy a desplegar aquí. Fijaos, aquí lo no tengo todo escrito, pero fijaos en la imagen. Almacenamiento de un giga para MP3. Eso o oh, mil canciones en tu bolsillo. ¿Qué vende más? ¿Qué vende más? Almacenamiento de un giga para tu MP3. O puedes llevar mil canciones en tu bolsillo. Yo lo tengo claro. <ríe> vale. Claro, efectivamente Eugenia. Eh... <ríe> Estoy como loco copiando. Eh, hasta donde yo sé, podréis eh, estará en YouTube, ¿verdad Eugenia? Pues estará en YouTube y ya ahí podéis verlo con relajación y volver a ver, mi hermosa faz. En 24 horas lo colgamos también. Estupendísimo. <ríe> <ríe> Le daré el pause. Y ya está. El producto, el producto y servicio que se vaya a ofertar y que todos los copies o mensajes que se hagan tienen que estar unificados para que tengan el mismo tono, para no contradeciros, ¿vale? Sobre todo es importante que eh, la frecuencia sea adaptada. No te vale hacer cinco storytellings en un día porque entonces pierdes la oportunidad, pierdes ese punch, pierdes eh, el impacto que deja un storytelling. Así que tienes que estar eh, muy adaptado y también mm, vigilar hacia dónde va el copy, estar atento a las tendencias. Para el copy de productos, cuando lo hagamos para un producto, eh, podemos distinguir entre eh, hacer que nos distingamos de la competencia. Podemos hablar de cosas técnicas y de factores, eh, o de factores como emoción y experiencia, como hemos visto. ¿vale? Fijaos, novedades, descubre tu nueva, la nueva colección. Deseando estrenar temporada, fijaos que es una apelación. ¿vale? No se está diciendo, oh, tiene esta característica, están hechos de este material. No, te está de, mm, hablando de deseos. Efectivamente, efectivamente, Gonzalo, te están diciendo, captura los momentos que quieres los servicios deben informar de cómo solucionan la necesidad del problema. Vale, Fijaos, esta es la misma newsletter, que es de Membur, y aquí te dice claramente, eh, últimos precios, últimos días, tal, pero ya te he hablado de deseos. Esto es un, una campaña que sacaron en una sola imagen, que es de ePark, eh, que era para pagar el... Son las, es un copy muy, muy estratificado en, en un clúster de seis imágenes, donde cada una de las imágenes te explica la ventaja de tener esa app para pagar el parking. No te dice paga el parking con la app, no. Olvídate de las monedas, olvídate del ticket, olvídate de volver al coche. Obtén tu ticket desde el móvil y si necesitas más tiempo amplíalo desde donde estés. Son ventajas una de las de la otra. Es un copy super eficaz en dos frases. Fijaos, Juana os lo está diciendo acá, aquí. Se pueden pedir las diapos en formaciónpide.andalucía.es. Y por último ya, estos son mis consejos personales, entonces no me he extendido tanto. Eh, humor e ironía, nunca están de más, pero se pueden echar de menos, ¿vale? No hay que abusar de ello tampoco. Por ejemplo, la campaña de Yoigo era muy buena que decía lo de, entendemos que la competencia no nos llame para felicitarnos, les sale muy caro. Verdad, verdadera. En una campaña de tener unos copies súper originales. Usa titulares impactantes, pero no el overpromising. No prometas lo que no vas a dar. Porque si no, puedes tener un efecto de rebote muy fuerte. Ten claro quién es tu público. Si quieres saber de qué habla la gente, vete donde estén. Vete a las redes sociales, a los foros, a los blogs. Vete a la red social donde esté tu público. Si es un público joven, puede que esté en Instagram, puede que esté en, en, en TikTok. Pero si es un público muy profesional, pueden estar en LinkedIn o pueden estar en algunos foros específicos o en grupos específicos también de Facebook, por ejemplo. O en grupos de Telegram. Sobreproducir es tan malo como no comunicar. No inundéis a vuestros clientes de mensajes porque acabas como cuando experimentas muchas emociones a la vez. Acabas agotado. Y sé cercano, pero sé profesional. En ningún momento, que parezca una charla de tú a tú, pero que no le vayas a pasar el brazo por el hombro. Hay, haz tres borradores. Esto es un consejo que yo os hago para, sobre todo, para el copy de productos o de servicios. Haz tres borradores, enséñalo y el que sea seleccionado, intenta mejorarlo además. Y esto no se hace de una sola vez, esto es practicar mucho. Muestra las cualidades de tus productos, pero deja que el cliente sea el protagonista. No digas que esta lámpara va a iluminar tu vida, no. Di que la lámpara va a iluminar tus mejores momentos. Convierte al cliente en el protagonista de tu producto o de tu servicio. ¿Vale? No te voy a ofrecer el mejor viaje de team building. No. Tus, eh, tus compañeros de trabajo no serán los mismos después de este viaje. Dale la vuelta, cámbialo, cambia la óptica, cambia el foco de sitio. Muestra referencias y experiencias de otros clientes, también. Eh, eh, no hables de tengo eh, carne de primera calidad recién llegada del matadero. No, la carne igual que lo hacía tu abuela. No seremos tu abuela, pero podemos darte la carne. Lo acabo de improvisar, ¿eh? <ríe> eh ¿Aportas seguridad a tus clientes? Súper importante también, ¿vale? Eh, os lo dije, no le alquilas un furgón adaptado eh, para trasladar al abuelo, no. Estás haciendo que su viaje sea seguro, porque le quieres. <ríe> Me encanta hacer estas cosas y usa los puntos más fuertes de tu producto y de tu empresa para distinguirte ya sea la experiencia la cantidad de stock que tienes la cantidad de clientes que no ha, no voy a hablar yo no vamos a hablar nosotros que hablen nuestros clientes y pones referencias de tus clientes de tu ficha de Google My Business ya tienes una comunicación eficaz esto es lo que ha dado la clase de hoy sin he extendido son mi 13 pero Gracias a todos.